Listo. Ahí pueden visualizar. Sí. Listo, buenazo. Sí pueden ver, ¿verdad? ¿Todo bien, Carolina? Sí, ¿no? A ver, sí, sí, sí, sí. Listo, buenísimo. Buenísimo, gracias por la introducción, Carolina. Me dio un poco de gracias cuando me presentaste como psicólogo. Sí, de hecho, soy psicólogo organizacional. Este, y nada, gracias por, por darse ese tiempito y subirse a esta, a esta Meetup. Espero en verdad que, que lo presentado hoy sea de su agrado, eh, sea de su importancia y sea muy útil también, ¿no? Porque la idea es que ustedes lo puedan poner en práctica toda la información que, que en este caso voy a presentar. ¿Qué buscamos los reclutadores o qué buscan los reclutadores en los profesionales de tecnología? Me presento brevemente, eh, yo soy Daniel Zaragoza, soy IT Recruiter en Globan, eh, me considero también emprendedor. ¿Emprendedor por qué? Porque eh, la compañía donde laboro actualmente me dio oportunidad para emprender diferentes iniciativas ligadas al tema de talento humano, eh, se dieron cosas muy interesantes, eh, la compañía me ha permitido, más allá de los, de los errores que se ha podido cometer seguramente, aprender muchísimo, ¿no? Y la versión de Daniel del 2019 ya no es la misma de la versión del 2020. Eh, le dejo también mi correo personal, que es daniel.zaragoza.carpio.gmail.com eh, y mi correo corporativo que es daniel.zaragoza.globan.com. También le dejo mi número de contacto personal, si, después de la charla seguramente por ahí podría haber algunas dudas, alguna consulta, o más adelante me quisieran contactar. Les dejo mi número y el link de mi LinkedIn y un QR para, para que puedan también eh, checar ahí mi, LinkedIn, eh, mi perfil de LinkedIn. Por ahí también podemos ser conectados. ¿Sí? Um, soy Certified Scrum Master, no me considero un Scrum Master como tal, la compañía me certificó para poder entender un poco el idioma de, de los perfiles ligados a transformaciones digitales, culturales y cognitivas. Eh, llevé un curso de Design Thinking en la Pacífico, de, de Design también. Eh, soy egresado de la maestría en Psicología, del Trabajo y las Organizaciones, la Universidad San Martín de Porres. Eh, y esto me ha permitido que, que mi networking pueda crecer, no más allá de los conocimientos que me he podido llevar en, en estos cursos, en las certificaciones, o capacitaciones. Yo valoro mucho las amistades que he podido establecer en los diferentes cursos que he tenido a lo largo de mi carrera profesional y personal. Eh, vamos a lo nuestro. Eh, yo entiendo que ustedes eh, vienen trabajando ya en esta industria de tecnología, a algunos les interesa poder trabajar en, en, este, en este sector y personas que por ahí quizás están inclinando su carrera para el mundo de tecnología de información. O Así sea, que términos como de repente TI o, o sea, lengua, algunos lenguajes de programaciones que voy a mencionar, espero que se puedan familiarizar. ¿Qué buscamos los reclutadores en eh, los profesionales de tecnología? Algo que yo, yo he considerado desde mi experiencia, tengo más de cinco años de experiencia en, en el mundo de selección y casi tres en el mundo de tecnología, es que algunos clientes, tanto internos como externos, siempre buscan pasión en los candidatos que postulan a una empresa. Pasión por lo que hace, dicen por ahí un refrán que si tú encuentras la pasión, difícilmente puedas trabajar en el día a día, porque te vas a poder divertir en tu chamba. La pregunta eh, del millón es, ¿cuánta hora le dedicas tú de tiempo eh, de tu carrera después de tu trabajo? ¿No? Eh, no sé si dos o tres después de tu chamba, ya va a depender de ti y les interesa mucho a las empresas el hecho de, de que las personas puedan crear cosas nuevas les interesa también mucho eh, que más allá de que los beneficios que pueda tener una persona trabajando en una empresa es cómo va a impactar tu chamba, cómo va a impactar tu trabajo en los millones de usuarios que van a utilizar ese aplicativo ese, ese producto de software que vas a ir desarrollando. La pasión es vital para poder seguir encendiendo esa llama, o ese amor por la programación, o ese amor por la tecnología, y también para que tú, tú mismo puedas eh, buscar nuevas fuentes de información. Eh, el ser autodidacta, el ser autodidacta es, es importantísimo en esta industria que es tan cambiante, ¿no? Quizás por ahí antes se usaba algún lenguaje de programación, no sé, se sigue utilizando COBOL, no mucho, y después se migró, no sé, el ah, tema te de Java, y ahora está saliendo un lenguaje nuevo que es Golan, eh, realizado por Google. Eh, el La autodidacta en esta industria te va a permitir también salir de tu zona de confort. Eh, hay mucha información en la red, hoy estamos en una, en una revolución, revolución digital, y si por ahí no estás actualizado, en las vanguardias, si por ahí no estás al pendiente de las nuevas tecnologías, seguramente la corriente te va a llevar y la idea es que no te quedes estancado, la idea es que puedas ir aprendiendo eh, día tras día. Le cuento desde mi experiencia personal, eh, yo empecé en este mundo de tecnología, eh, sin saber nada de tecnología. Trabajé en una, una empresa que brindaba servicios de consultoría, de reclutamiento y selección para uno de los bancos más importantes del país. Y en su 90% de los procesos de selección que yo veía eran un canal tradicional. Digamos que un 10% era un canal relacionado a sistemas tradicionales. Eh, y me acuerdo que, que mi jefe en ese momento me dijo, mira Daniel, hay una oportunidad de un proyecto por dos semanas para un cliente X, y estamos buscando de, desarrolladores y gente en testing de software. Y yo, todo este, proactivo, todo optimista, dijo, ya, bueno, sí, este, si me vas a enseñar, genial, ¿no? yo lo prendo normal. Eh, llegó el día de la reunión con una senior más para poder aterrizar un poco el perfil, y me mencionaba, estamos buscando desarrolladores en Java, que sepan de Spring Boot, que sepan de microservicios, que sepan de Evernight, que sepan de Oracle, y en mi mente ya, este ok, estaba volando, ¿no? Eh, y volvieron, volvimos al tema del testing de software, estamos buscando una lista de calidad, que haya visto el tema de test case, que haya visto temas tema de pruebas manuales, funcionales, y si sabe algo de automatización, mucho mejor, que haya visto algo de Selenium, y yo como que ya, ok. Y llegó la noche, y lo, que, lo primerito que me puse a hacer fue ¿Qué es Java? ¿Qué es Spring Boot? Eh, ¿Qué es Oracle? Me enteré que era una base de datos, ¿Qué es eh, testing de software? Y empecé a investigar un poquito más. Y porque todo está en la red. Todo, todo está en YouTube, todo está en Google. Eh, si por ahí, quizás por ahí te llenaste de información y no te quedó algo claro, lo que yo hacía era preguntar a los seniors que tenían muchísima más experiencia en esta industria, tocaba las puertas, o de repente por ahí tenía la oportunidad de tener el cliente interno a mi costado. Y le preguntaba, oye, mira, cuéntame, ¿cuál va a ser el día a día de esta persona? Y ahí me iban comentando. Esto me sirvió muchísimo, ¿no? pero nuevamente, el tema de ser autodidacta, yo les cuento desde, desde mi experiencia, porque yo cero tecnología en ese momento, eh, y empecé a investigar más y más y más, y, y averigüé qué eran las metodologías ágiles, qué es Scrum, qué es Safe, qué es Kanban, qué es la metodología Lean Startup, y eran temas que a mí me, me iban gustando, y de hecho yo siento que tengo esa venita de entrepreneur y, y me jalaba muchísimo. Eh, el de estar a la vanguardia en el mundo de tecnología eh, va a ser eh, de mucha ayuda para que tú también puedas eh, seguir creciendo profesionalmente y también ver diferentes proyectos. Eh, la comunicación. Si bien es cierto, la comunicación de manera cruz en toda organización es súper importante, no es para menos mencionarlo en esta industria de tecnología, más aún que se tiene la estima de que en el mundo de desarrollo, en el mundo de sistemas, en el mundo de la informática, eh, los colaboradores suelen comunicarse muy poco. De hecho, eh, en esta industria de tecnología se está acostumbrado mucho a trabajar, digamos, de forma remota, o quizás por ir dos tres veces a la semana a las oficinas, y el resto es full, full online. Eh, eh, y, y el face-to-face -face no es mucho, quizás, ¿no? Ahora más que nunca se necesita tener un, un alto nivel de comunicación de manera cross, más aún si vas a liderar equipos, más aún si vas a tener contacto con el cliente, más aún si realmente eh, tú quieres eh, desarrollar un carrier path en la compañía. ¿no? Eh, muchos de los, de los clientes que he tenido me dicen: Mira, Daniel, si está a un nivel intermedio de alguna tecnología, genial, no lo quiero tan avanzado quizás, pero sí me importa mucho que hable, que levante la mano al momento de que se esté incendiando, que me diga cuál es la traba que tiene, y que sea sincero si es que conoce alguna tecnología o no, pero que comunique, que hable. No solamente quiero que la persona respire, nada más, me decían algunos, no, o solamente quiero que conozca esta tecnología que está genial, pero me interesa muchísimo que la persona pueda dar a conocer, que tenga visibilidad lo que viene haciendo, eh, que hable. ¿Y cómo tú también demuestras tu comunicación? A través de estos cuatro puntos que yo he colocado, ¿no? Que primero es tu currículum vitae. Eh, tu currículum vitae es una manera de comunicarte con el reclutador. Si por ahí eh, detallas la información de las empresas que has venido trabajando, genial. Pero hay algunos que me ha pasado mi experiencia que he visto CVs, cuando contacto por, por LinkedIn o por una red social, que me envían su experiencia, su hoja de vida, y no me ponen teléfono y no me ponen correo. Entonces, bacán, genial, o sea, tu perfil encaja con lo que yo vengo buscando, pero ¿cómo te contacto? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te ubico? Eh, eso es súper importante tener en cuenta. Eh, en las entrevistas, igual forma, me ha pasado muchísimo con algunos chicos que, que por ahí hay que sacarle por cucharadas las palabras, como hay otros perfiles también, he visto mucho en temas de diseño, eh, que pueden comunicarse de manera muy fluida, hasta se extiende muchísimo, yo tengo que a veces abordarlo para poder cortar un poco la entrevista. Eh, pero sí, o sea, de hecho no hablar de más tampoco, es súper importante, ser claro en lo que manejas, en lo que no manejas, porque también nosotros como reclutadores, eh, según la compañía donde estemos, podemos encajar bien tu perfil hacia donde lo que tú buscas, porque esto es un win to win, no es un ganar-ganar. Tú ganas con la compañía, nosotros ganamos con tu talento, eh, pero es importante que tú puedas comunicar para nosotros como reclutadores Poder ubicarte en la mejor posición, en con el mejor proyecto que pueda hacer match contigo. El trabajo en equipo que hace un momento lo mencioné, eh, hoy por hoy se trabajan con equipos multiculturales y multidisciplinarios. Eh, y de hecho, eh, el tema de, de estar comunicándote constantemente, levantar la mano es vital. El ser speaker, para mí también es muy importante, porque te permite posicionarte desde, o ser un referente desde el stack o tecnología que tú manejas. Eh, me parece que al principio Carolina mencionó que quienes se animan o tienen una... una quien se animan a dar una charla en una mitad de WIT, felices de atenderlo quizás, ¿no? Le envían su correo a Carolina o WIT y por ahí se animan a dar una charla. Eh, y el feedback es, es vital, el feedback es importante para que uno vaya mejorando, pero el, el tema de darte a conocer el ser speaker en una comunidad, en una charla... Eh, en una textual quizás. Esto es vitrina para ti como, como persona que está buscando emplearse en una industria o una empresa de tecnología. Porque hay muchos reclutadores que van a charlas, que van a talleres, que van a workshops, que van a jacatones, eh, y, y te da visibilidad a ti como profesional para que tú puedas eh, estar, este, digamos, visible, estar en vitrina para, para poder contactarte. La presencia digital. Eh, si no, existe, si no estás en las redes, no existes. Eh, la presencia digital hoy hoy por hoy, 2020, si no tienes, eh, no sé, LinkedIn, GitHub, Facebook, eh, otra red social que te permite poder contactarte, créeme que se te va a dificultar muchísimo poder encontrar trabajo. Eh, yo he puesto tres principales, una de ellas para mí es que es, es importante, es LinkedIn. Eh, encontré una, una, una investigación de LinkedIn. Y lo voy a describir tal cual, dice, la otra razón principal por la que los usuarios de LinkedIn son activos en la plataforma es por los esfuerzos de reclutamiento. Con más de 20 millones de compañías enlistadas en el sitio y más de 14 millones de puestos de trabajos abiertos, no es sorpresa descubrir que un 90% de reclutadores utilizan regularmente LinkedIn. De hecho, un estudio descubrió que 122 millones de personas recibieron una entrevista a través de LinkedIn con 35.5 millones siendo contratados por una persona con la que se conectaron en el sitio. Desde mi experiencia personal, yo fui contratado por LinkedIn, me, me contrataron en Glon a través de esta plataforma y era por qué, porque para empezar yo tenía actualizado mi perfil, las empresas que, que he elaborado, eh, tenía mi email personal, tenía mi número de contacto y otra de las razones fundamentales es porque estaba activo en, en, en LinkedIn. No solamente es descargarte, poner tu nombre, quizás poner la, la, la actual experiencia que tienes si anteriormente la obviaste, sino es... No te pido tampoco que estés todos los días en LinkedIn, si lo puedes estar, genial. Yo tengo mi celular descargado este aplicativo y posteo porque es una red social de trabajo para trabajo. Hay diferencias quizás de Facebook, que es una red social más para amigos, o de repente Instagram para postear momentos bonitos en los cuales tú has pasado eh, o vienes pasando. Este, es importante estar activo en LinkedIn. Muchas veces he enviado invitaciones para invitar al proceso de selección a algunos chicos eh, que me parecían interesantes su perfil de LinkedIn. Y no me han contestado nunca. Y me contestaron después de seis meses. Y cinco meses antes ya había cerrado una vacante. Y me ponen, hola Daniel, sí, mira, estoy interesado en la posición, ¿me puedes contar más? Te paso mi CV, te paso mi contacto. Y yo como que, bueno, se perdió esa oportunidad simplemente por no estar activo en LinkedIn. Eh, no esperes el momento que de repente no estás trabajando o, o estás libre laboralmente hablando para recién entrar al LinkedIn, para recién ser activo. Eh, posiciónate bien en, la, en, en esta plataforma. Si no quieres, digamos, postear todos los días, es, es suficiente, creo yo, teniendo un perfil bien actualizado, teniendo tu correo bien detallado, teniendo tu número de contacto y, y estar activo en esta red, ¿no? Eso para, para mí es, es fundamental, más allá de que Linux ha vuelto una herramienta poderosa para, para nosotros los reclutadores, ¿no? GitHub. Eh, Github es una red social para desarrolladores donde es un repositorio online donde si tú has tenido proyectos ya sea los personales, que has en la universidad, en el instituto, te da la oportunidad de poder postear todos los proyectos que has tenido en Github eh, desarrollando, codeando, eh, por ahí si de repente es el mundo del diseño, está Behance que también puedes postear todos tus, tus proyectos trabajados. Eh, es, una, es una buena herramienta porque es gratis también, eh, es un repositorio que siempre va a estar en la nube, no tiene costo. Eh, y a veces me pasa que al, cuando las personas postulan a la compañía y mis experiencias previas, es, bueno, me interesa tu perfil en línea genial. Tengo tu CV, tengo tu contacto, te llamo, conversamos, hacemos una pequeña llamada, un pre-screening. Veo que tu perfil hace mucho match con lo que yo vengo buscando, eh, te entrevisto. ¿Eres fit culturalmente hablando para la compañía? ¿Eres fit para el que viene buscando la empresa? Eh, le presento, tú prefieres la parte técnica, porque la parte técnica también hay otro, otro paso que valida eh, la, la parte de tu conocimiento técnico. Eh, y me dice, oye Daniel, ¿y la persona por ahí de repente tiene algún repositorio, tiene algunos proyectos trabajados? Eh, ah, sí, mira, tiene su GitHub, te paso el link de su GitHub. Ah, buenísimo. Y si tú sabes Java y has tenido proyectos desarrollados en Java, GitHub te va a servir muchísimo también. Stack Overflow, que empezó como un blog para ayuda entre desarrolladores. ¿no? En, si por ahí recién estás en esta industria y no te has creado tu usuario en Stack Overflow, te recomiendo que te lo crees porque quizás en el camino puedas tener muchos inconvenientes, puedas tener muchas eh, trabas y, y por ahí posteas esa duda que tiene y hay una persona que tiene muchísimos más años en la industria que va a ayudarte en solventar esa duda, que va a ayudarte en, en, en resolver ese problema. Y viceversa, quizás tú también eh, has podido ver algún, algún posteo de alguna persona que tiene un problema, no sé, en temas de Vue, en temas de Angular, en temas eh, de despliegue y por ahí tienen inconvenientes esas personas, eh, tú desde tu experiencia puedes ayudar solventando esa duda. Hay un ranking... Eh, de, de puntuación, si contestas más preguntas, te dan estrellas es bien interesante y bien, bien dinámico Stack Coverflow así que si de repente no has escuchado de, esta, de este blog de esta red, eh, te sugiero que te puedas te puedas para que puedas tener más interacción con chicos que tienen nuevamente muchísimos más años en esta industria y también eh, tienen un background interesante, no solamente de una tecnología sino de distintas tecnologías más aún también hay reclutadores que están en esta Coverflow que están presentes eh, y por ahí se hace, si tú te generas un nombre, tu apellido, posicionas bien tu marca, te podemos buscar en, de, de, en Facebook, te podemos buscar en LinkedIn, te podemos buscar en, en cualquier otra red eh, para poder contactarte, ya que eh, gracias a Dios esta industria de tecnología vive una burbuja. ¿no? Eh, hay otras industrias que han frenado terriblemente y no están reclutando. Eh, desde, desde lo que yo veo, eh, las empresas de tecnología vienen reclutando con mucha más fuerza todavía. Empresas como el Petroleras, como empresas de turismo, que han bajado tremendamente, es también una crisis, a diferencia de esta industria que está de viento en popa, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo muchísimo y no es quedarse dormido, no solamente es relajarse, sino es seguir estudiando también. El inglés. El inglés es algo que buscamos los reclutadores, porque, a ver, para empezar, esta industria está en inglés. Y si no sabes inglés, eh, difícilmente puedas ser empleado eh, si no sabes inglés, difícilmente puedas estar en la vanguardia con las nuevas tecnologías, eh, porque las nuevas tendencias están en inglés, porque quizás de repente un monstruo en tecnología como Google, como Amazon, como Microsoft, saca un nuevo lenguaje, y para que tú puedas aprenderlo, tienes que empaparte en paper, tienes que empaparte compilando código, tienes que leer inglés, o de repente hacer una charla en inglés, eh, hay estudios donde demuestran que un profesional en tecnología que hable inglés versus un profesional que hable español, gana de un 30% hasta un 40% más. Esa es la realidad. Y hoy por hoy, con equipos multiculturales que se puede juntar, tipo un Perú con un Colombia y un Argentina, para atacar un proyecto en Estados Unidos, o en India, o en Inglaterra, eh, sí o sí la comunicación tiene que ser en inglés, que es un lenguaje universal queramos o no, eh, es, un, es un skill que si hoy no lo tenemos, tenemos que ir trabajándolo. Hay empresas como la de Globan que, que dentro de la compañía damos clases de inglés, es totalmente free, eh, pero también nuevamente en YouTube, en, ahí viene tu lado tu didacta, ¿no? en YouTube puedes encontrar en algunos libros también, clases de inglés hay, hay grupos en comunidades, en Facebook, en Instagram, que te permiten poder aprender este, este, este, este idioma, eh, y si tú quieres seguir creciendo eh, en esta industria, sí o sí tienes que aprender inglés. Ahí para añadir, bueno, una pregunta, Daniel. ¿Te ha pasado que eh, has excluido algún postulante por el inglés? Eh, en algunos casos, en algunas empresas que he trabajado, sí. Porque, porque el cliente, el, digamos, el 80% del equipo está en Estados Unidos y quizás un 20% está en Latinoamérica. Y me si mira, la persona, eh, no solamente necesito que lea inglés, sino también que se pueda comunicar con sus compañeros. Y porque tenemos dailies interdiario, o tenemos dailies todos los días. Eh, y sí o sí necesito que la persona hable inglés. Yo le puedo enseñar quizás hasta programar, pues ese pues mindset. Pero de ahí a aprenderle a programar y después a enseñarle a que hable inglés, Prefiero que sea una persona que ya hable inglés y le podemos enseñar a codear. Si sí ha habido oportunidades y que se ha descartado por el inglés, netamente por, porque el cliente lo amerita. ¿no? Gracias por esta acotación, Carolina. Y si tienen alguna duda, chicos, les parece si le dejamos al final para, para ir solventándolas. Eh, algunos perfiles técnicos eh, que, que, que se vienen trabajando en temas de transformaciones digitales, culturales, cognitivas, en temas de de e-commerce, de, de e eh, acá les dejo un meme, cuando se enteran que eres informático, por ahí tenía unos patas, en, en, en la empresa que tengo, vengo trabajando actualmente o anterior a ello, eh, que piensa que porque estudia sistemas ya puedo arreglar su computadora o este, tengo un problema con mi impresora o flash el virus o este, ayúdame revisando mi monitor que pasó porque no prende, eh, es, es mucho más que eso, estudiar tecnología, estudiar esos sistemas, estudiar informática. Y los perfiles yo lo he dividido en una familiaridad, que es el Software Engineer, de manera muy general, de manera muy estándar. Eh, aquí vamos a encontrar cinco perfiles de ellos. Dentro de esto está el Full Stack Developer. El Full Stack Developer es aquella persona que viene trabajando en el backend y en el frontend. Eh, en el back son chicos que de repente por ahí trabajan con Javascript está la moda ahora, con Node.js, y en el front trabajan con Riga con Angular, con Vue, Vue.js, con Typescript. O de repente has trabajado en el back con .NET, ya has visto en el front con Angular. Pero son personas que vienen trabajando tanto en front como en back, que son muy solicitados hoy por las compañías. ¿no? El backend developer son aquellos programadores que siempre desarrollan en, en el back, valga la redundancia, eh, chicos que trabajan con Python, con Ruby, con PHP, con Java, con .NET, con C++, con C, eh, todos los lenguajes que se pueden encontrar en el back. Eh, y los front-end developers son los chicos que desarrollan eh, con, con full JavaScript en el front, puede ser nuevamente, no Angular, Vue.js, React, eh, TypeScript, eh, y está el mobile developer también. Eh, y acá se dos, se divide en dos, o eres Android o eres iOS. Pero hay chicos también que por su experiencia, que han trabajado quizás en startups, han trabajado en empresas pequeñas y han visto de todo un poco. Y yo soy un desarrollador mobile. Y, bueno, ¿y ¿cuánto tiempo tienes más? Yo siempre hago esa pregunta, ¿no? ¿Dónde te consideras tú eh, técnicamente muy sólido? ¿Trabajando con Android o con iOS? No, yo me considero un 70% más sólido con Android un 30% con IOS. Ah, bueno, porque mira, te cuento, este proyecto está más orientado a trabajar con IOS, pero tengo otro proyecto que se utiliza más Android. Creo que por ahí podemos hacer más con tu perfil. Y nuevamente ahí va el tema de la comunicación, comunicación ¿no? Y que seas íntegro eh, al momento de, de comunicar tus conocimientos técnicos, ¿no? Porque no solamente es un primer filtro, una entrevista con, con el recruiter de tecnología, sino es con la parte técnica. Si tú me dices una información A, ah, eh, en la HR interview, eh, la idea es que también esa información al que me comenta se ha reflejado en la, parte, en la etapa de la parte técnica. Eh, Está el Technical Lead Developer, son personas con, con quizás más de 5 años de experiencia trabajando o desarrollando en algún stack, en el o en el front que ya vienen liderando equipos, pero que tienen conocimiento quizás en alguna o un par de tecnologías. ¿no? Pero estos son eh, los, los perfiles relacionados al software engineer, todos siempre orientados al tema de programación, al tema de desarrollo. Ahora, eh, trabajar en tecnología no solamente es programar, no solamente es codear, sino hay otros perfiles adicionales que tienen que ver con el tema de testing de software eh, y dentro de ello vamos a encontrar analistas de calidad, eh, manuales funcionales, y vamos a encontrar automatizadores, chicos que quizás por ahí trabajan con Selenium, con Cucumber, con Appium, eh, Testcafe y otras, otros frameworks que, que vienen trabajando. Eh, vamos a encontrar también perfiles orientados al tema de diseño. En, en Perú se conoce mucho el perfil UX UI, ¿no? que es el User Experience, User Interface. Eh, el UX es aquella persona que, que viene trabajando más con prototipos, arquetipos de información, temas de research. Eh, por ahí, en tema de, de, de, del, del visual, hay algunos diseñadores gráficos, pero diseñadores más para la parte digital que se valora mucho ese perfil está la moda este perfil también llamado service designer no eh, que, que usualmente las empresas grandes son las que contratan un service designer no en perfiles orientados al mundo del big data eh, como el data engineer también conocido como el data arquitecto también conocido en el mercado como el ingeniero de datos son chicos que trabajan con grandes volúmenes de información que trabajan con temas de ingesta de datos eh, por ahí pueden trabajar con el tema de Hadoop. El lenguaje de programación más utilizado en el mundo del Big Data es Python. Eh, tenemos otro perfil también que, que está muy fuerte en el mercado, que es el Data Science, que hace modelamientos, modelamientos de datos estadísticos, modelamientos estocásticos. Y estos, los perfiles de Data Science, he visto mucho que se trabaja en empresas grandes como el retail, como la banca, como el consumo masivo, o consultoras grandes que trabajan con estas empresas, ¿no? Eh, otro perfil también es el DevOps Engineer, eh, que es una mixtura entre el área de desarrollo y el área de operaciones. Y son personas que han trabajado mucho con temas de, en la nube, en infraestructura como código. Está también el Business Intelligence, que hay perfiles que, que trabajan más con temas de Transact SQL, Integration Service, que trabajan mucho con temas de, de Power BI, de Tableau. Eh, hay otro perfil orientado a ver temas más de gestión, que tiene conocimiento sólido en la parte técnica, pero que su línea de carrera o su career path ha sido más orientado a hacer, un, a hacer más temas de gestión. El project manager, por ejemplo, ¿no? El project manager es aquella persona que es el lazo entre tanto el, el, el equipo de desarrollo, el team leader del equipo de desarrollo, el project manager y ahí está el product owner de la, de la empresa o está el cliente externo, ¿no? que va a ser el intermediario entre el stakeholder que, que va a depender para que ellos saquen el producto de la mejor manera. Otro perfil es el business analyst que, o el analista de negocio que hace el levantamiento de requerimientos de información, que también es un canal entre el equipo de desarrollo y el project manager. Y es un trabajo en realidad en conjunto. ¿no? Hoy se vienen trabajando mucho con células ágiles de trabajo, otros le pueden llamar squad, otros le llaman tribu, otros le llaman pod de trabajos ágiles, pero más, ad, más allá de ello, son equipos multidisciplinarios porque se juntan profesionales de diferentes eh, experiencias, de diferentes tecnologías eh, y tienen una visión eh, muy cross, ¿no? Yo recuerdo que se trabajó un proyecto en Perú con una, una compañía del gobierno, eh, una entidad del Estado y me pareció alucinante cómo el UX daba su opinión, cómo el desarrollador daba su opinión, cómo el Project Manager trataba de estabilizar el asunto apoyados, apoyándose en el scrum Master eh, y por ahí el test software también eh, daba su opinión. Y la idea era llegar a un consenso para el bien del producto y para el bien de la compañía, por el bien, al final y al cabo, de los muchos de usuarios que van a utilizar ese aplicativo que venía a desarrollar ese equipo, ese equipo de trabajo de desarrollo. Y algún, acá he puesto algunos algunos perfiles que, que están en tendencia, eh, que si bien es cierto están en auge, eh, eso no quiere decir que los perfiles centralmente mencionados no se vienen a reclutar. Todos los contrarios se reclutan, pero esos son perfiles que yo mayormente he encontrado mucha demanda. Hay mucha oferta y, este, y hay mucha demanda, perdón, y poca oferta. ¿no? Como es el GoLand Developers, es un lenguaje creado por Google. El Node.js, JavaScript no se quedó atrás, no solamente se trabaja con el front-end, están trabajando también con el backend, especialmente con Node. Eh, está el Frontend developer. Eh, el DevOps que yo mencionaba hace un momento que son, son personas que vienen trabajando o que son sysadmin que han trabajado antes como, en temas de infraestructura y vienen trabajando ahora en infraestructura como código utilizando Terraform, CloudFormation eh, que vienen trabajando también en temas de Cloud Computing con las tres nubes más comerciales que hay que es eh, AWS o Amazon Web Service eh, con, con Microsoft, con Azure y con Google, que es Google Cloud Platform que es GCP eh, esos perfiles son, son bastante, bastante demandados también. Hay mucha oferta para estas posiciones y es complicada de cubrirlas, más aún si, si no tienen un buen nivel de inglés quizás. Se dificulta más si el cliente me pide con un buen nivel de inglés. Perfiles de Big Data, ahora dicen que, que el oro de las empresas eh, o el petróleo de las empresas es el, la data, ¿no? la información que se va generando. Eh, diferentes bancos están creando diferentes iniciativas ellos mismos tienen su centro de innovación para, o su centro de alto rendimiento para trabajar y poder este, lograr grandes cantidades de información y qué se hace con esta información finalmente eh, y poder predecir también este, los comportamientos. ¿no? Pero ¿cómo se logra eso? Con grandes volúmenes de información y analizando de la mejor manera correcta. Los profesionales de esto, en su momento les mencioné, está el Data Architect o el Data Engineer, el Data Scientist o los fines inteligentes y otros perfiles que, que están siendo muy demandados es también inteligencia artificial eh, perfiles en temas relacionados a machine learning a deep learning se viene trabajando ahora temas relacionados a biotecnología también se viene con, con mucha fuerza eh, ahora el tema es automatizar todo no hay hay trabajos o, o posiciones que ya se vienen siendo desfasadas y está reemplazando la tecnología, pero así como se eliminan trabajos, se van creando nuevas posiciones que van más relacionadas nuevamente con la tecnología. Eh, de igual forma, eh, el seniority también lo he colocado de una manera muy estándar, desde mi experiencia lo que he podido ver, eh, yo lo he dividido en cuatro, eh, que según la experiencia que va teniendo la persona en el mundo de tecnología, eh, está el trainee, el trainee, el trainee developer, que es una persona eh, que si bien es cierto ha podido estudiar en una universidad, está estudiando en un instituto, de repente se ha capacitado en una plataforma e-learning, y recién acaba de terminar su, su curso, acaba de graduarse, eh, pero tienen proyectos internos, eh, y estos proyectos internos te los puedes subir a GitHub, o los puedes subir a un repositorio X, eh, pero te sirve también. Y es ahí donde empiezas a ver tema de desarrollo, como tal, usualmente siempre empezamos más como tema de desarrollo, testing de software. Pero va a depender mucho hasta dónde quieras enfocarte tú. Eh, está el junior developer que tiene experiencia de uno a dos años aproximadamente, eh, que ya por ahí has visto algo, oh, algo de desarrollo, algo de testing, algo de mobile, quizás has visto de todo un poco, ¿sí? yo considero que es importante especializarte, es bueno saber todo un poco, sí pero también eh, es, es vital que tú puedas especializarte en alguna tecnología. ¿no? Yo una vez que la vas teniendo claro también, porque quizás este, se te es complicado especializarte si no has visto, no sé, he visto siempre desarrollo en Java y nunca he visto front, en el back. Eh, me gustaría conocer más frontend para ver si es que me quedo en Java o que me quedo trabajando con Angular o con Vue, por ejemplo. Eh, el mid Developer o el Semi-Senior, también llamado, que tiene una experiencia de 2 a 4 años, es una persona autónoma con conocimiento sólido ya en esa tecnología en la cual va a trabajar, pero igual requiere supervisión, este, pero a la vez también puede sostener eh, una reunión con un cliente X o puede sustentar su idea ante un, ante un lead del equipo de desarrollo. Y está el Senior Developer que... Tiene más de cuatro años de experiencia en esa tecnología. Eh, una persona muy sólida en ese, en ese stack que viene trabajando. Ahora, esa es una manera muy estándar, ¿no? Que cada empresa tiene su peculiaridad. Si es cierto, cada empresa maneja de distinta manera. Eso ya queda a libre elección de la compañía. Pero yo he tratado de, de, de hacerlo algo muy estándar para que ustedes tengan una idea de cómo uno puede crecer eh, en, en una empresa de tecnología una, o, un, o un área de tecnología. Y justamente iba alineado también al tema de tu career path, al tema de tu línea de carrera. Porque la ventaja que se tiene en tecnología es que tú puedes seguir creciendo sin tener equipos a cargo quizás, porque quieres especializarte para el lado técnico y es válido porque es lo que tú buscas. No necesariamente tienes que, tener, tienes que liderar un equipo para crecer, porque de repente quieres ser experto en algunas tecnologías, quieres ver temas de arquitectura, y bestial, monstruo, que quieras ver eso. Es muy válido, nuevamente, depende de lo que tú busques. Me ha pasado mucho que chicos que me dicen, mira Daniel, este, a mí me interesa mucho quedarme en una empresa, seguir creciendo profesionalmente, pero no quiero desligarme para nada de la parte técnica. Me la pone clarísima y yo en base a ese feedback que tengo de él, es que yo también comunico a la parte técnica, comunico a la compañía también, hay un área de people que se viene trabajando en el tema de desarrollo de personas. Eh, y se valora muchísimo eso, el expertise técnico, ¿no? Como hay empresas que te dicen, mira, Daniel, para que tú crezcas en esta compañía, eh, yo necesito que te enfoques más para el lado de gestión, para el, man, para el lado de management. Eh, y tienes que olvidarte la parte técnica. Eh, y si yo asumo ello, pues genial, yo siempre quería liderar, liderar siempre quería manejar equipo, siempre querido estar al lado del cliente. Bueno, buenísimo nuevamente, depende de tu elección. Como hay empresas también que te dicen, mira, yo necesito que tú estés mitad 50-50, ¿no? 50 orientado a la parte técnica, que da parte de arquitectura, pero también necesito que estés orientado con el cliente, dando mentoría con el equipo de desarrollo, haciendo gestión, eh, monitoreando el equipo, eh, y ese va a ser tu rol. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, genial, vamos creciendo. Eh, esa libre elección de la persona. Puede ser también que tú llegas a una empresa, porque he escuchado muchos casos que que me dice mira Daniel, yo me estoy cambiando de compañía porque donde estoy laborando actualmente, para yo seguir creciendo, me han puesto claro que yo tengo que olvidarme de la parte de desarrollo como tal y tengo que enfocarme más a hacer temas de gestión de proyectos, más temas numéricos, más temas financieros, más temas de delivery. Y por eso es que yo estoy buscando un cambio de compañía. Bueno, genial. Englo, eh, yo le digo, en va más a encontrar esas oportunidades. Eh, siempre decimos que, que lo que menos queremos en la compañía es que la persona se aburra y al menos desde mi experiencia he visto que en da antes abanico de oportunidades. Pero nuevamente, estos señores que yo menciono aquí es de manera estándar, ¿no? Cada compañía tiene su peculiaridad, tiene su particularidad. Diversidad. Cada vez se valora más eh, este término eh, de hecho eh, se trabaja mucho con, con equipos de otros países, el hecho también de poder escuchar opiniones distintas eh, yo recuerdo un caso hace mucho tiempo que, que una persona que trabajaba en Colombia eh, tuvo que, estuvo viendo un proyecto en Perú y me dice, hola Daniel, este, la palabra señor, ¿cómo lo toman ustedes? ¿no? es como, o sea sí, es como que de mucho respeto quizás hasta pueda sonar frío, ¿no? pero allá en su país de ellos es es normal, es como decir amigo, es como decir causa, por así decirlo. Eh, y me dice, no, siento que lo he tomado mal, ¿no? Entender el, el, con las personas diversas, con los términos diversos que podemos encontrar, también es súper importante. Eh, comprender también y estar muy abierto al feedback que, que podamos recibir de otras personas. Eh, el incluir a personas eh, que por ahí puedan tener alguna discapacidad o habilidades diferentes. Eh, sumarlos a la iniciativa de, de, de trabajar siempre de la mano eh, ese término eh, se viene trabajando con mucha fuerza y de hecho, desde por ejemplo desde Globan hay muchas iniciativas eh, para dar un ejemplo pequeño, en esta industria de tecnología eh, hay estudios donde dicen que el 80% de personas eh, que trabajan en, esta, en este sector son varones y un 20% mujeres ¿no? Y, y yo conozco muchas mujeres capas que trabajan en tecnología y lo hacen muy bien, ¿no? Y ten, queremos incentivar también a, a mujeres que puedan formarse en temas de tecnología, porque hay muchas oportunidades para ellas. Bien. Eh, algunas consideraciones que algunas personas, algunos amigos me preguntan, eh, y me dicen, oye Daniel, ¿qué importante es este, trabajar con metodologías ágiles? ¿no? Eh, es importante, sí, porque hoy por hoy es la tendencia, es la moda, eh, quizás por ahí en tu compañía es muy tradicional y vienen trabajando con Cascada, eh, y hoy la onda es más trabajar con metodologías ágiles como Scrum, como Kanban, o como Scrum de Scrum, o como Scrumban o con Safe, y otras, otros marcos de trabajo. Eh, quizás por ahí es también tema de Mindset, ¿no? es aperturarte a, a aprender esta metodología. Daniel, yo nunca he trabajado con ágil, pero... O sea, si tú me das una semana para aprender y si me pones el equipo en on, eh, yo lo aprendo. Ah, buenísimo. Las certificaciones. Muchos también preguntan, oye, ¿qué tan importante es que yo me pueda certificar? Eh, ¿Es bueno es malo? Depende, ¿no? Porque hay empresas grandes que sí te piden la certificación como tal. Como hay empresas que te dicen, mira, eh, yo necesito que tú me demuestres que tú sabes. Quizás por ahí la certificación en AWS, en GCP, está bien buenísimo lo tienes, pero quiero que me demuestres en la cancha realmente que tú sabes. O como el inglés, eh, sí, Daniel, este, yo, tengo, yo he estudiado en el IIM, en el británico, tres años, tengo mi certificado que he sido tres años. Genial. ¿Y lo hablas? Eh, no, lo leo, pero me cuesta un poco hablarlo. A diferencia de otra persona que me dice, mira, Daniel, yo he estudiado de manera autodidacta el inglés, eh, he trabajado casi siempre en, en compañías o para empresas norteamericanas, nunca he estudiado en un instituto, no tengo ninguna certificación en inglés, pero lo hablo, si gusta, cerramos en inglés. Ah, buenísimo. Valora mucho el hecho de, más que tengas un certificado como tal, eh, que puedas este, dar a conocer ese conocimiento. Mostrar, saber qué sabes. ¿no? Eh, las capacitaciones constantes. Va relacionado con la parte autodidacta que mencionaba hace un momento. Eh, hay muchas plataformas e-learning que están a la moda, y he puesto algunas de ellas, algunas muy conocidas, como Udemy, como Coursera, como Creana, como Platzi. Y seguramente hay muchas otras eh, que te permiten poder eh, capacitarte. Ahora mismo leía que Google eh, lanzó un programa o carreras en seis meses, pagando 300 dólares, donde te formaban como en temas de soporte de TI, te formaban en temas de UX, te formaban en, en Project Management, ¿no? Y lo que a diferencia que puedas estudiar en tres o cinco años, Google Google te, te da esta tipo de universidad virtual y te certifica. Bueno, genial. Y lo, lo bacán de esto es que tú con ese conocimiento ya puedes ir trabajando, ya puedes ganar un dinero. ¿no? Eh, capacitarte, o sea, las 24 horas del día siempre he dicho ¿no? que es un constante aprendizaje, eh, más aún si estás en esta, en esta industria. Eh, yo les invito que si por ahí nos animan a, a, a comprarse un curso online, hay muchos cursos free eh, y empiecen por ahí ¿no? Eh, la participación activa en eventos de tecnología eh, yo soy reclutador y me gusta mucho estar en diferentes comunidades metido, metiendo mi nariz ahí en, en meetups, en hackatones en workshops, en comunidades me gusta mucho realizar estos eventos también no solamente asisto sino también los genero, eh, porque siento que uno suma mucho el ecosistema tecnológico y porque también veo talento. Veo un speaker que está hablando de un tema, no sé, de temas de automatización o temas de Selenium o temas de, de, de Amazon o temas de GCP o temas de diseño. Entonces, eh, lo busco en LinkedIn, le envío un invite, eh, me gustaría conversar con esa persona, conocerlo más. Pero a la vez también no solamente como reclutador yo miro a estas personas que hablan en público, sino también a los asistentes, ¿no? Quienes preguntan, quienes no preguntan. Eh, quienes por ahí de repente eh, están interesados en decir, oye, mira, me gustaría dar una charla más adelante en tu comunidad. Ah, buenísimo. Y para cada, para cada tecnología, para cada están hay diferentes comunidades. Sé que hay Front en Perú, sé que hay noches Perú. Por ejemplo, para el mundo de diseño, temas de UX, temas de, de service design, temas de UI. Esa eh, es a la comunidad Lima Service Jam, que cada año me parece que hacen su, su, su jam, que, que dura tres, cuatro días. Yo recuerdo el año pasado se dio uno en la UPC y yo asistí tres días con algunos chicos de, de, de Globan, porque auspiciamos ese evento junto con, con la UPC y Replay. Eh, estar, es, tener presencia en, en estos eventos para mí es, es buenísimo porque, nuevamente, ¿no? te da visibilidad, te da vitrina, y porque también conoces mucha gente, haces networking, eh, aprendes muchísimo estando en estas comunidades. Yo soy muchísimo del face to face, bueno, ahora hay eventos casi todos remotos, pero igual aprovecharlos, ¿no? Eh, y ya básicamente para ir, para ir terminando la meetup, He tratado de, de englobar un poco lo que mencionaba anteriormente con estos cuatro tips. Primero, que trabajes mucho tu marca personal. Eh, Daniel, yo tengo tiempo para estar posteando, para pues, estar escribiendo un blog. Bueno, ten presencia digital. Suficiente con que tengas una buena descripción de tus experiencias laborales, que en esa descripción también esté algún número de contacto, que en esa descripción también esté tu mail personal o corporativo. Eh, y que tengas presencia eh, en, esa, en esa red social o en esa plataforma digital en la cual tienes presencia ¿no? eh, tu marca digital o tu marca personal es muy importante proyectos personales que quizás proyectos personales que has venido recabando desde la universidad desde el instituto, algunos frilos algunos proyectos que te llamó la atención en tu empresa anterior, en tu empresa actual yo conocí, he conocido a muchas personas que tienen repositorio, todos los proyectos que han venido trabajando lo tienen en GitHub y, este, y cada vez que tiene alguna duda, ellos van a su, a su proyecto personal. Eh, como tercer punto, si tú sumas tu marca personal más tus proyectos personales y lo colocas en una buena plataforma, en un buen sitio web, se convierte esto en un portafolio. Este portafolio puede estar abierto a todo mundo. Ya sea a reclutadores, CEOs, CTOs, este, a tus pares. Eh, y te da más visibilidad también de, de tu persona como profesional. Y por último, y no menos importante, el investigar la futura empresa donde quieras trabajar. Los desarrolladores eh, deciden dónde quieren trabajar. Eh, sepa, el tema del boca a boca es muy fuerte, ¿no? Oye, ¿qué tal esta empresa? Ah, sí, esa empresa es buena. ¿Qué tal la otra empresa? Ah, no, esa empresa no pasa nada. ¿Qué tal la otra empresa? No, mira, explota. ¿Qué tal la otra empresa? Se, se vocea mucho. Eh, y más allá de ello, investigar también por qué quieres trabajar ahí, ¿no? ¿Qué clientes tiene? ¿Qué clientes tiene? o qué proyectos ha trabajado, qué proyectos o qué software han desarrollado que puedan impactar a la sociedad o a los clientes. Eh, estando abierta la información, creería yo que es un pecado que tú al momento de postular una empresa, eh, no sepas a qué se dedica esta empresa, no sepas qué hace esta empresa. De nuevo, recapitulando, trabaja mucho en tu marca personal, en tu presencia digital, eh, siempre ten eh, tu proyecto personal en un repositorio, o los proyectos que ha venido trabajando. Eh, toda esta información de tu marca personal y tus proyectos personales, colócalo en un sitio web abierto eh, e investiga mucho. Investiga mucho. Eh, ten mucha apertura al feedback, porque te va a permitir iterar y pivotear tu carrera, tu perfil profesional y mejorar eh, en algunos aspectos. Hay personas que le cuesta encontrar esos efectos, esas áreas de mejora. Eh, ten mucha apertura a eso porque es la única forma que, que nosotros vamos a ir, vamos a ir eh, teniendo cambios para bien. ¿Sí? Eh, nada, y, y eso chicos, eh, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, espero que los que, que sirve esta información, como le dije nuevamente, la idea es que lo pongan en práctica, eh, que se haya generado un aprendizaje, y para que se genere un aprendizaje tiene que generar tres cosas. ¿no? Primero, motivación de aprender, seguro tiempo para aprender, y tercero, eh, la oportunidad que te puedan dar para aplicar lo aprendido. Creo que esta charla de hoy va a ser muy fructífera si tú ya mismo te pones a trabajar en lo que hemos podido ver en las primeras PPTs. Y eh, ya depende de ti. Bueno, este, no sé si hay por ahí hay preguntas. Tenemos una. A ver, eh, Félix pregunta. Félix Abera, pregunta, especialistas versus generalistas. ¿Cuál tiene más oportunidad de ser contratado? Yo creería que depende, ¿ah? ¿eh? Depende de la empresa al cual tú postulas, depende de la necesidad del proyecto como tal. Quizás por ahí es una empresa pequeña, con un presupuesto reducido, te va a permitir, te va a dar chance de que tú hagas de todo un poco, ¿no? Que hagas de, de Project Manager, que hagas de, de Scrum, que hagas, que metas mal en el código como Hay empresas grandes que quizás tienen la robustez de decir: Mira, yo necesito que esta persona sea muy sólido muy capo en alguna tecnología muy puntual. Que sepa mucho de Python, que sepa mucho de Node, que sepa eh, que sea un, un data architect muy sólido. Depende mucho de la empresa donde tú quieras postular y también depende hasta donde tú quieras enfocarte. Ok, uh, si es que tiene más preguntas, pongan en el chat. Yo tengo una duda, Daniel. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si estoy entre mis primeros años? Digamos, tengo un año, dos años de experiencias trabajando, pero justo estoy en la etapa que es, estoy probando diferentes, me gusta, no sé, programación, estoy viendo. Eh, ¿Cuál es lo recomendable? ¿Aprovechar que estoy en los inicios y probar? ¿O como dijiste, enfocarme en una línea de carrera para que sirva como experiencia? Desde mi opinión, y eh, he conversado mucho con, con amigos desarrolladores que tienen mucho tiempo en esa industria y siempre les preguntan, ¿no? oye, ¿qué le digo a los chicos que están por salir a la universidad? Eh, ¿Qué le puedo decir a mis primos que están haciendo tecnología? ¿no? Y, y yo creo que la recomendación es prueba de todo un poco cuando estás a tus inicios, cuando estás terminando el instituto o la universidad y cuando estás iniciando tu periodo de prácticas profesionales o Prueba de codear, prueba testing, prueba temas de mobile, eh, prueba temas de diseño que también es válido. Eh, y ya una vez que has ido probando temas de código, de desarrollo, temas de, de testing, de automatización, temas de cloud, decide tú cuál más te agrada, cuál más te gusta. porque Lo importante es que te guste lo que vas a hacer. Y ahí enfócate. Ah, no, mira, Daniel, este yo ten, justo hace poco entrevistaba a un chico que, que había visto temas de móvil en sus primeros años. Mm -hmm. eh, vio Android, vio iOS y también lo mandaron a hacer testing de software, pero para, para móviles. Y le pregunté ¿y a ti cuál te, te gustó más? ¿Cuál te agradó más? Mira, de las tres experiencias que he tenido, tres roles que he tenido, eh, me agrada mucho el tema de Android flexible, aparte porque yo no tenía una Mac y si por ahí trabajaba mucho más con Android, eh, es muy versátil, es su gusto él, ¿no? Pero mi recomendación nuevamente es prueba de todo un poco y después ya especializa. Ok, gracias. Tenemos otras preguntas, una es de Sandra Sánchez, que dice, ¿qué se con, ¿cómo se consideran los candidatos con pregrado obtenido online? Eh, desde mi experiencia, eh, importa mucho lo que sabes. Has podido estudiar o tener una certificación online o una plataforma e-learning la que mostraba hace un momento, pero ya en la parte técnica, eh, si tú demuestras realmente que sabes el stack al cual tú estás postulando tienes mucha experiencia en el lenguaje, porque quizás has podido, yo conozco chicos que han programado desde los 15 años, 16 años y a sus 24, 25 años son seniors, ¿no? Y algunos de ellos no han pasado por universidad, simplemente son autodidactas. Y aprendieron en YouTube y se compraron su curso en Platzi o en Udemy o en, en Coursera y aprendieron. Y vale mucho eh, tu repositorio nuevamente, ¿no? Los proyectos que has trabajado. Esa es la muestra eh, en el cual tú sabes. Yo pienso que en un futuro no tan lejano ya, las universidades van a dejar de existir y todo va a ser a través de una plataforma e-learning. Y si las universidades tradicionales no se no se adaptan a estos tiempos, posiblemente dejen de existir. ¿no? Muy muy buen punto, Daniel, porque ahora justo lo que se trata es de que la educación sea accesible, ¿no? Exacto. Y a veces tienen dudas de que llevan el nanodegree, que se conoció en Udemy, o, o un programa de especialización que te enseña todo desde cero. Y uno uh -huh. tiene el miedo de que la empresa, cuando vaya a postular, le diga no, porque no es universidad. Entonces, esa viene a ser una duda muy común. Exacto. Todo. Y hay empresas también, sí he tenido experiencia, viendo casos de empresas muy grandes, muy burocráticas, que para tu ascender te piden pues el máster, te piden las certificaciones X, eh, y quizás tú... Simplemente lo aprendiste en la cancha, lo aprendiste con ese equipo buenísimo que tenía de trabajo eh, y no tuviste la necesidad de hacer una certificación o hacer un máster, pero el conocimiento lo tienes. Y pon, nuevamente, ponía el caso del inglés, ¿no? Este, bueno, estudié en el Ina británico o X instituto de idiomas y me certifiqué, ya pues está bien, ¿lo hablas? No lo dejé de hablar. Bueno, versus uno que ha aprendido en YouTube, ha visto sus libros del colegio, ha revisado nuevamente, y lo ha practicado, y ve películas en inglés, y escucha música en inglés, y tiene reuniones en inglés, Este y nunca tuvo una certificación o un aval, un título que la avala que habla inglés, pero lo habla, definitivamente van a ir por quien habla, ¿no? Muy buen punto. A ver, voy a la siguiente pregunta. Dicen, Daniel, en el caso del inglés, el postulante lo habla bien pero a veces los clientes piden los certificados. ¿En ese caso los seleccionan? Mm, es que si es un cliente muy, muy burocrático, si es un, un cliente, una empresa perdón, que, que seguía mucho la documentación, difícilmente te vayan a contratar. Pero hay empresas, eh, como por ejemplo Globan que nos importa mucho tu conocimiento más que una certificación, eh, te vamos a contratar seguramente. Y para agregar ese punto, Daniel, yo he visto que piden certificados, pero digamos, a veces títulos o certificación ahora que son internacionales, pero en el inglés no he escuchado. No sé si de tu experiencia alguna vez algún cliente te ha pedido un, una certificación en inglés, como el FCI. Del, cien, del 100% de clientes tanto internos externos que he tenido, eh, el 10% o el 5% te pide, sí. quizás por ahí el estado, ¿no? un 90-95% no te pide, te pide más que lo hables, por ejemplo, más que tengas okay. un, un cartón que te diga que sí, efectivamente la persona habla inglés. Eso, y ahora voy a la siguiente pregunta. Maricielo Muñoz, dice, si recién te titulaste, te interesa trabajar en una determinada empresa, ¿cómo puedes ofrecer tu motivación por aprender y desarrollarte? Muy buen punto, muy buena pregunta, Maricielo. Eh, he tenido muchos casos que hay chicos que me envían su CV y tienen una descripción de cuatro o cinco líneas del por qué le interesa trabajar en la compañía. Y esas, esas tres cuatro o cinco líneas es tu venta. Porque recuerda que tú al momento de presentar tu empresa, tú estás vendiendo tu perfil. Eh, y donde tú muestras el interés por la tecnología, la pasión que tienes y por qué, por qué creeríamos nosotros que queríamos contratarte, es un buen sustento razonable llama mucho la atención, ¿no? Yo voy, me gustaría conocer a Maricielo. Está bien, o sea, nunca ha trabajado en tecnología, está estudiando sistemas, pero el momento que se haga una posición de practicante, me gustaría considerarlo. Quiero entrevistarlo, quiero conocerlo. Eso te hace distinto. Y eso es parte de tu proactividad y de tu iniciativa. ¿no? Es muy, eso se, se mide muchísimo en temas de selección, ¿no? Qué tan proactivo eres, ¿no? Muchos dicen, no, no hay trabajo, no hay trabajo. Bueno, en tecnología al menos hay mucha oferta, hay, hay mucha, mucha demanda y poca oferta. Eh, pero ya depende de ti cómo muestras eh, ese entusiasmo, ¿no? Nuevamente puede ser una descripción de tres, cuatro líneas. Eh, otra forma de mostrarte es participando en eventos de voluntariado relacionados a tecnología. Oye, me gustaría apoyar en esto. Bueno, y ahí vas aprendiendo también, ¿no? Y justo referen eh, en referencia a la pregunta de Maricielo, solo por experiencia como anécdota, una vez, diría mi primer trabajo, me pasó que me preguntaron algo que no sabía. Pero yo fui honesta y le dije: Sé un poco, pero lo que me estás pidiendo no lo sé. Me das un día o unas horas y te lo mando. Ah, y muy buen cualquiera punto. podría pensar: No, pero ¿por qué dijiste eso? Pero en sí. Eh, se lo mandé, salí de la entrevista y me fui a la cabina más cercana que estaba de la empresa, y e hice el trabajo y se lo mandé. Y cuando me contrataron, yo le dije, ¿por qué me contrataste? Porque yo fui como que contrataron a dos personas, solo pensaron contratar a una, pero contrataron a dos, y uh -huh. la segunda fui yo. Me dijeron, fue por tu perseverancia, porque me mandaste, a pesar de que no lo hiciste en la entrevista, me lo mandaste. Entonces... Siempre, solo como anécdota para contar. Sí, un valor muy importante es la integridad que va de la mano con lo que tú mencionas, ¿no? Eh, valoramos muchísimo el hecho de que me digas, mira, sabes que no lo sé, pero lo puedo aprender. Eso es top, es top, top, top, porque habla mucho de la sinceridad, la integridad que tú tienes, los valores que tú tienes, y sobre todo habla mucho de las ganas y ese, ese fast learner que tú muestras, ¿no? El hecho de que, bueno, no lo sé, pero si me das eh, los materiales o por mi cuenta yo lo puedo aprender, te dame un cachito de tiempo para aprenderlo, yo lo hago. Eso es, eh, para mí, yo valoro muchísimo eso también, ¿no? Ok, a ver, tengo otras preguntas. si quieres decirlo eh, Yajaira, o si no lo digo yo, de Yajaira Flores Valdeón. Eh, uh -huh. A ver... Ya, ok. Lo digo yo. En el aspecto de búsqueda de prácticas preprofesionales, ¿cómo destacar si incluso para prácticas algunas empresas piden un año de experiencia? Paso uno, únete a voluntariados relacionados a tecnología. Paso dos, asiste a las a, a las a los eventos que hoy por hoy hay online, tipo meetup, tipo charlas, porque por ahí se puede generar eh, mucha data seguramente en esta charla que hay, pueden haber algunos reclutadores y por ahí ven el nombre de, que, que está haciendo la pregunta y vas a LinkedIn. Yo hago mucho eso, ¿no? veo un post de alguien que trae tecnología y veo solamente un post X que tiene que ver con temas de tecnología de información, linkeo su CV y de repente en ese momento estoy buscando a un practicante y digo, bueno, le llamo a esta persona. Eh, si tú sigues la recomendación de tener presencia digital más allá de que nunca has trabajado en tecnología, si has hecho tus proyectos eh, en la universidad, en el instituto, esos proyectos eh, universitarios, también te sirven muchísimo, eh, en tu perfil de LinkedIn puedes poner un link ahí de, eso, de ese repositorio que tienes, eh, ten mucha presencia digital. En eh, las comunidades, en Facebook también hay muchas comunidades, eh, Estar la Tenta LinkedIn. Eh, participar y estar muy activa en estos eventos hoy por hoy que son online. Ok. Eh, la siguiente pregunta es eh, a ver, bueno, es más que todo un comentario con pregunta, dice te agradecen Daniel, dice hola, muy buena la charla yo ahora estoy en el mundo de las telecomunicaciones ocho años de experiencia, pero estoy terminando un magíster en Data Science y me quiero cambiar de carrera al mundo de la Data Science, Big Data o Analytics. Espero sacar una certificación de AWS ahora en septiembre. Que me, que me pasa sucede más bien. <risa> <risa> no, pero por ejemplo, mira, tú Carolina eres, eres, eres de telecomunicaciones, ¿no? Y estás viendo temas de sí, DevOps. Sí, sí, ¿no? justo eso podría decirlo. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y redes, pero uh -huh. me metí al mundo en... En mi segundo año de experiencia laboral, por así ya salí de la universidad, eh, me metí al mundo de la tecnología y ya no salí de ahí. Entonces, sí. pues, haber sido una carrera que, no sé, digamos, ingeniero industrial, ingeniero ambiental, pero un momento u otro te gustó. Eh, eh, solo lo estudias, lo practicas, porque eso es lo bueno en la tecnología. No tienes, digamos, yo quiero ser ingeniero agrónomo. No puedo así nomás de llevar cursos y hacerlo. No, porque tengo que practicar, tengo que ir a un campo, no sé, tengo que ir con especialistas. En cambio, la facilidad de la tecnología es de que te pones a practicar y tienes todos los recursos. Sabes que las cosas claves o la mayoría de recursos están en inglés, ahora ya hay más recursos en español y eso es bueno, cada vez contribuimos más. Pero eh, no tienen por qué eh, decir, a veces uno estudió una carrera y luego se, se afanó, le gustó otra. Y uno termina haciendo lo que le gusta, ¿no? Así que eso es... Acá hay otra pregunta de Estefanía Moyano. Estuvo uh -huh. en un bootcamp de siete meses intensivos de JavaScript. ¿Las empresas contratan este tipo de perfil? Sí, sí sí contratan perfiles. Eh, digamos, ahí serías una especie de junior, ¿no? Eh, es muy poco, pero si sí se contrata, tienes que estar pendiente de las oportunidades que se presenten, algunos programas training que, que hay en las compañías. Eh, desde Globan teníamos una iniciativa eh, con Acámica para, para poder enseñarte más de, de full stack y de, de, de front end. Eh, nuevamente, ¿no? O sea, ten mucha presencia digital, es lo que te va a servir para, para ser visible ante los reclutadores. Eh, apoya a comunidades como la de WIT, por ejemplo, y seguramente hay otras. Que va relacionado con, tu, con lo que tú quieras aprender. Eh, yo conocí el caso de, de. Tengo varios casos. Uno de ellos es una, una persona que, que era docente en computación y tenía un amigo que trabajaba en tecnología. Y esta persona eh, le ayudaba en sus tiempos libres a este, a este chico a trabajar en tecnología. ¿no? El chico era cloud, eh, pasó a ser DevOps. Eh, y le daba como que una especie de auxiliar, de asistente de, este, de, este, de, este, de esta persona que trabajaba en tecnología, y, y la, esta persona fue creciendo, tenía mucho potencial, eh, muy, muy autodidacta, este, hizo proyectos independientemente del bootcamp que has podido estar, otros proyectos de, de, en Udemy, en Coursera en otra plataforma de learning, eh, por tu propia cuenta, ¿no? Porque al final lo que manda es, ¿qué proyectos hacen ¿no? Y, y de nuevo, ¿no? eh, se valora mucho eh, el hecho de, de que tú tengas eh, esas ganas de querer aprender. De nuevo, Stack Overflow es una muy buena fuente para tener presencia ahí y hacer preguntas. Si alguien, si alguien ve que esta persona hace preguntas recurrentes, a menos me voy a afanar de ver quién es esa persona. ¿no? Y si yo tengo un proyecto de tres meses o de un mes, acéptalo, porque ese proyecto puede ser tu trampolín. Me pasó a mí, yo no sabía nada de tecnología me dijeron, Daniel, apoya a este proyecto por dos semanas. Yo venía a ver un canal tradicional siempre. Y, y dije, yo vi esto como una oportunidad. Y dije, creo que es una muy buena oportunidad para quedarme aquí. Pasaron dos semanas, pasaron cuatro semanas, pasaron dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, y me quedé. Y fue porque la oportunidad que se presentó, considero yo que la supe aprovechar muy bien, y eh, si tienes la oportunidad por ahí de que te digan, oye, tengo un frío de un mes, de dos meses, bueno, genial. Porque en ese frío quizás puedes conocer, no a uno o dos desarrolladores, puedes conocer cuatro, cinco, seis, siete desarrolladores un equipo de trabajo que en algún momento te puede presentar otra oportunidad para otra empresa. Ya, a ver. Eh, ya no hay más preguntas, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Eh, si es así... Eh, a ver, ¿cómo se llama? Les, a ver, hoy sí justo yo una. ¿Qué recomiendas cuando uno está buscando un puesto específico, esperarlo o ir postulando a un puesto que esté cerca o relacionado? Um, no, no, no, no copié muy bien la pregunta. Me la repite, por favor. Sí. ¿Qué recomiendas cuando uno está buscando un puesto específico? Esperarlo uh -huh. o ir postulando eh, a un puesto que esté cerca relacionado. Creo que, por ejemplo, por lo que entiendo de la pregunta fácil, Sandy, si es que quieres habilitar tu micro, puedes explicarlo más. Pero por lo que entiendo es que ponte que alguien quiere ser data science, ¿no? Uh -huh. Pero necesitan para data science, necesitas más perfil, un poquito más de experiencia, no sé, pero fácil puede entrar como Python developer, ¿no? Que es, sí, es me claro. Eh, yo te recomiendo que postules, que productivamente postules, eh, porque también hay reclutadores que por ahí quizás no, esté, no están tan alineados con la parte técnica y tú te imaginas un hombre X, qué rol va a ser, y tú tienes una idea de ese rol, pero en realidad va a ser otro. Cuando tú ya te contactas, cuando haces la llamada telefónica, tú puedes ir preguntar, oye, cuéntame, mira, yo tengo experiencia trabajando como BI, pero en mis últimos seis meses he visto temas de data como tal, de ingesta de datos me gustaría ver temas de Big Data. Eh, ah, sí, mira, justo esta posición es para ver temas de Big Data. La, creo que cuando uno postula en una empresa, lo importante es, primero, que te llame. Nosotros en, en reclutamiento le llamamos un pre-screening o un screening. Y ahí validamos si es que realmente tu perfil hace match con lo que viene buscando el proyecto o la empresa. Y tú también vas validando si realmente haces match con lo que quiere la empresa, ¿no? Como nuevamente digo, esto es un win to win, esto es un ganar-ganar, ¿no? Eh, pero yo te recomiendo proactivamente, pues tú le envía tu perfil y en la primera llamada que tengas, las dudas que tú tengas respecto a esa posición, solvéntala. Y a ver, mientras tanto voy compartiendo el feedback, el link del feedback es, lo voy a poner, hoy falta una pregunta, dos preguntas creo que tengo, pero lo voy poniendo en el chat para que vayan entrando, solo ponen, entran al link y ponen más una prueba nomás, escribe lo que sea y listo. Y así se queda. Entonces, así nos ayuda a mejorar. Tengo, a ver, eh, tengo otra pregunta acá. Te la leo. ¿Qué recomendación darías a un postulante que no tiene mucho CV y mientras estaba buscando una oferta laboral, hizo algún emprendimiento? ¿Cuenta como experiencia o lo descalifican? Colócalo, colócalo en tu experiencia. Eh, se valora mucho el tema entrepreneur en tecnología. Porque tuviste una idea, fuiste de repente CTO, uh, tuvieron tres, cuatro compañeros. Suma eso como experiencia, ¿no? Suma muchísimo. Eh, el, el hecho de, de lanzarte se valora mucho. Eh, quizás por ahí no has tenido un guía, porque muy jóvenes se lanzaron a tener una startup, un emprendimiento. Pero esa experiencia ha hecho que tú soluciones problemas, esa experiencia ha hecho que tú afrontes, esa experiencia ha, a este, te ha dado un gorrito comercial, un gorrito marketer, un gorrito programador. Eh, a menos de las compañías como Globan, se valora mucho el perfil Entrepreneur. Es, es sí o sí, porque a veces me ha pasado con amigos que saben un montón pero un momento decidieron emprender porque esa fue su idea de negocio uh -huh. y siguen manteniendo su negocio solo que querían de, como que ya lo dejaron ya solito que ande su, su emprendimiento dijeron quiero me gusta trabajar entonces voy a postular pero igual lo conservan entonces la sugerencia es eso conservarlo claro obviamente que tú también este tu o sea, el proyecto que tú has trabajado el emprendimiento que tú has tenido vaya alineado con la posición en el cual tú vienes buscando no mm. Tiene que ir ah, eso sería, sería otro tema, hablar porque uno siempre, mm -hmm. ese es un tema más abierto, creo, ¿no? Cómo uh -huh. modificar tu CV. Dependiendo... Ah, eso, eso es otro cantar, es otro tema, otra, otra mitad, otra charla. <risa> eh, Cómo hacer un CV potencial y todo. Eh, en verdad, Daniel, todos han estado felices con tu charla. Eh, fácil, también justo iba a decir, si es que quieren otra charla similar que Daniel, que el otro tema que sugieren, pónganle sugerencias, así que nosotros tomamos en cuenta y, y buscamos a alguien que lo dé, o fácil mismo Daniel lo puede dar. Sí, de hecho que sí, gracias por sus comentarios, de hecho a mí me motiva muchísimo, eh, yo recuerdo en el colegio que era una persona muy tímida, este, y una de las formas de aprender es enseñando. Exacto. Eh, eso, yo me queda clarísimo eso y si hay un tema por ahí, yo voy a esforzarme en hacerlo de la mejor manera. Este, yo gustoso de poder aportar siempre a las comunidades. Eh, creo que desde muy chico eh, estuve interesado en temas de, de educación y mi carrera me ha permitido, la, el rol que yo tengo hoy en las empresas me ha permitido darme cuenta que la educación transforma vidas y que la educación y el conocimiento es poder. Y hoy ese conocimiento está abierto. Simplemente es tomar ese, tomar ese conocimiento, darte el tiempo para, para aplicarlo y, y mostrarte. No tengas miedo. Eh, no tengas miedo en cometer errores, no tengas miedo en lanzarte, no tengas miedo en enviar tu CV, no tengas miedo en, en enviar un correo personalizado a un reclutador, no tengas miedo de escribirle a un CTO de una empresa. Si quieres trabajar, de repente es una empresa pequeñita y no tiene reclutadores, pasa mucho eso lánzate, lánzate porque equivocando uno se aprende, quizás hoy he podido cometer algunos errores, no sé va a depender del final de ustedes yo también haría un autoanálisis eh, pero ya me crece esa experiencia eh, y ya lo hice y, este, y esto me motiva y los comentarios de ustedes me motiva a poder realizar también otra charla que gustosamente lo puedo dar siempre y cuando esto me alcance y uno tiene que también ser decente y decir mira yo este tema no lo manejo pero conozco una persona que sabe que es capa, que es crack, te las presento y seguramente lo puede dar en verdad, uh, te voy a dar unos comentarios, pero primero, antes, ¿pueden encender sus camaritas para tomar una foto? <ríe> Siempre uh, llevamos un, un recuerdo de, de cada meetup que damos en WIT. A ver. Uh, ¿Nadie más se anima? A ver, ¿alguien más? Ahí están. A ver. uno, Voy a tomar varios. Ya, yeah. a ver. Justo iba a decir, en verdad es un tema... Ay, justo, Alice. A ver. Alguien puso su, su camarita. A ver, ahí está. Genial. Justo iba a decir que este es un tema eh, que entre tecnología... Siempre nos lo piden o nos lo terminan, lo terminamos comentando a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros familiares. Y es algo que no te dicen, porque uno tiene el chip de que solo es lo técnico, solo son los conocimientos que uno adquiere en el curso, en la universidad, pero no es así. es Las habilidades blandas juegan crucial, como dijo Daniel en la primera parte, habló de la comunicación, de la autodidacta. Esos son claves, son claves tanto para entrar a un trabajo como para que crezcas. Porque uno empieza, no sé, saliendo de la universidad o saliendo del cursito, saliendo de lo que ha estudiado, de ser autodidacta, no, al menos en tecnología tiene que pensar que para crecer tienes que actualizarte. Porque la tecnología hoy día dicen A, ah, mañana crean B, mañana crean C. Entonces, y abrazar, por... ab abrazar siempre la incertidumbre. Que hoy puedes desarrollar algo y lo van a hacer así, tu, tu desarrollo, y decir, no, esto no sirve y hay que iterar y ver otros productos nuevos. Porque es frustrante a veces, ¿no? Me ha pasado a veces a mí también, y se cayó un proyecto, pucha, y todo el proceso que hice, como que, bueno, abrazar mucho la incertidumbre. Eh, capacitarte constantemente Más aún si estás sin tecnología En todas las profesiones, en todas las carreras sin que pero tecnología es muy, muy, muy cambiante Carolina sabe eso Porque trabaja en tecnología también Y seguramente muchos de ustedes lo saben eh, pero, pero qué lindo es, es Poder aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, y tener personas que te rodean Que, que te impulsan a poder aprender es, Creo que esta comunidad que es WIT y, Impulsa mucho ello En verdad... Muchas gracias Daniel por la charla, han quedado, ya te pasaré los comentarios, el feedback y, y me están pidiendo que hagas un taller de un CV, <risa> tenemos un taller, <risa> tenemos una charla a propósito, atentos a los eventos de WIT, nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, eh, tenemos un taller de cómo hacer un CV en una semana y media más o menos, pero, pero si en caso queda <ríe> sí, del de lado de Globan, justo viene un taller y, y además, pero si sí, a pesar, cualquier sugerencia pónganla en el feedback, que les pasamos el link. Y no solo de esto, sino dicen, quiero ver algo de Data Science, no sé, quiero ver algo de DevOps, quiero ver algo de desarrollo, quiero saber esto, o tan solo quisiera mentorías, porque a veces uno puede saber todo, pero necesita a alguien que le diga, oye, ¿Y qué hago, no? ¿Qué, ¿Qué sigo? ¿Cómo puedo crecer? ¿O qué sientes que debería mejorar? Entonces, eso también importa, importa mucho. Um, uh -huh. Bueno, en verdad, muchas sí. gracias, Daniel. No, a ustedes, a ustedes por la invitación. Yo gustoso de poder volver a conversar con ustedes, poder hacer otra meetup. Aprovechando ese cachito ahí que mencionaste cómo hacer un CD potente, me parece que Globan va a dar una charla, eh, un par de compañeras mías, eh, una de Medellín, otra de Bogotá. Eh, va a estar muy buena, inscríbanse y si por ahí eh, pueden compartir, mucho mejor, ¿no? Sí, eso sí, no estoy segura de la, de la fecha, pero as, manténganse atentas a nuestro Facebook, síganos, y Facebook, Twitter, Instagram, y hasta en Bright donde se registraron, ahí siempre publicamos los eventos que, que hacemos, y eso es todo. Muchísimas gracias. No, ustedes, cuídense mucho. Y cualquier cosa, ahí le, le dejé mi contacto, estamos en comunicación. Abrazo grande para todos. Chao, caro. Chao, chicas. Cuídense. Chao, chicos.